semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo del 14 al 23 En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo Escúchenme todos y entiéndanme Nada que entre de fuera puede manchar al hombre Lo que si lo mancha es lo que sale de dentro Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre Los discípulos le preguntaron qué querría decir de aquella parábola él les dijo, ustedes también son incapaces de comprender. No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, lo que si mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Los fariseos no es que fueran malas personas, eran piadosos, cumplidores de la ley, pero habían caído en un legalismo exagerado e intolerante, y llevados de su devoción, de su deseo de agradar a Dios en todo, daban prioridad a lo externo, al cumplimiento escrupuloso de mil detalles, descuidando a veces lo más importante, cuestión de si se lavaban las manos o no, Hoy el comentario de Jesús continúa refiriéndose al tema de lo que se puede comer o lo que no, lo que se considera puro o no en cuestión de comidas. La carne de cerdo, por ejemplo, es considerada impura por los judíos y por otras culturas, inicialmente por motivos de higiene y prevención de enfermedades, pero luego también por norma religiosa. Es que lo importante no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Lo que hace bueno o mal a las cosas es lo que brota del corazón del hombre, la buena intención o la, la malicia interior. Los alimentos o en general las cosas de fuera tienen una importancia mucho más relativa. Si Dios todo lo creó puro, Nada de lo que hay en la creación es impuro. Jesús declara que son el corazón y las acciones del ser humano lo que hace algo sea bueno o malo a los ojos de Dios. Lo que purifica a una persona es el amor, la solidaridad, la justicia, la misericordia, la entrega a los demás. El defecto de los fariseos puede ser precisamente el defecto de las personas piadosas, ...deseosas de purificación... ...que a veces por escrúpulos y otras...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 Usano. Por su tendencia a refugiarse en lo concreto, pierden de vista la importancia de las actitudes interiores que son las que dan sentido a los actos exteriores. O sea, puede ser nuestro defecto dar, por ejemplo, una importancia a una norma que a la caridad o a la misericordia, más a la ley que a la persona. Esta tensión estaba muy viva cuando Marcos escribió su Evangelio. En la comunidad apostólica se discutía fuertemente sobre la apertura de la iglesia a los paganos y la conveniencia o no de, los, de que todos tuvieran que cumplir los, los más mínimos preceptos de la ley de Moisés. Recordamos los, las posturas de Pablo y Santiago y finalmente del concilio de Jerusalén así como la visión del lienzo con animales puros e impuros y la invitación a Pedro para que comiera de ellos. Ha sido un tema que se ha mantenido a lo largo de la vida de la iglesia. Sería bueno que hoy nos preguntáramos qué tipo de alimento estamos dejando entrar en nuestro corazón. Leamos despacio la lista de las 13 cosas que Jesús dice que puede brotar de un corazón maleado. Las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad. ¿Cuál de estas brotan alguna vez de nuestro interior? Pues eso tiene mucho más trascendencia que lo que comemos o dejamos de comer. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,